Hola, qué manera de empezar el vlog, la verdad es que ahora más raro, pero bueno, eh, hoy es 17 de diciembre, ayer tuvimos examen de derma, eso quiere decir que hoy ha sido el primer día de estudio del siguiente examen que es anatomía patológica, Ay, es una asignatura que mmm, que, vamos, que nos tiene a todos así, al menos no tengo todo en la cama, entonces el último día os prometo que junto todas las hojas y os enseño el tocho que es pero mm, os adelanto que es algo así por tiktok he subido un, una foto del tocho y por, bueno un vídeo del tocho y por instagram también bueno en tiktok si me vas enseñando pues hablando un poco, dándoles el chapo como siempre que ahí tengo en la cama los 12 bloques preparados ¿vale? para ir cogiendo lo que me toca cada día van a ser días súper intensos pero hoy estoy muy contenta porque he cumplido con el planning pero es que según mi planning yo eh, para el día de hoy tenía que llevar nueve temas más de los que llevo estudiados. Vale, este vídeo se va a hacer un poco larguito, pero luego os prometo que es todo más a ¿vale? Pero os quiero poner un poco en contexto. Terminamos las clases de anatopato como hace dos semanas. Esta semana hemos tenido dermas Hubo un bloque que se me quedó sin estudiar, y es este pedazo bloque vale, que son nueve temas pero es que semejante bloque no sé dónde meter estos temas porque según mi planning ya tenían que estar aunque sea subrayados y leídos una vez, pero no lo están la mitad sí, ahora mismo la mitad sí, pero la otra mitad, mitad no no sé cómo cuadrarlos vale, hoy he estudiado esto cada tick es un tema es esto o sea, me ha cumplido muchísimo el día estoy muy contenta lo que pasa es que me duermo, de verdad, tengo muchísimo sueño como largo. Bueno, bueno, esto es eh, algo a comentar, es imprescindible comentarlo porque es que si no, no vais a entender el vídeo. Y es que si visteis el vídeo de la noche, pues bueno, sabéis que soy una persona a estudiar de noche, ¿no? Pero si visteis el vídeo hasta el final, veréis que al final digo, bueno, esto es eh, lo, lo usual, lo habitual en mí, pero sí que es verdad que mmm, pues hay épocas en las que me cambia todo el ritmo, ¿no? En plan, como todo el ciclo del sueño, y eso que ha pasado ahora mismo. Ayer eh, tuve como día libre en el día de descanso, subí por ahí, todo el día y así En el bus de vuelta a casa donde de Donostia, a mi casa Me dormía, o sea Se me cerraban los ojos y dije, es que no puedo más O sea, quería ver una serie todo Y es que ni, ni pude hacer eso O sea, me fui a dormir directa a las 9 y media 10, entonces hoy Me he levantado a las 5 de la mañana Entonces, eh, literalmente voy a ir a dormir ahora mismo O sea, son las diez y media, vale, pues me voy a ir a dormir ya. Ahora voy a estar un rato en la cama, justo leyendo, una larga media hora o así. Después ya me duermo y mañana pues me levantaré a las 6 y... Y me molesta que me haya cambiado el ciclo del sueño porque de verdad mi sistema reticular se está volviendo loco, de verdad. Y mmm, me siento como mal por descuidarme de esta manera, pero es que en exámenes... Eh, de verdad me descuido muchísimo en ese sentido hoy también he hecho un poco de deporte pero he hecho deporte en casa me cuesta mucho repetir esto porque no me gusta cómo dejar de hacer el deporte en exámenes pero no, lo siento o sea voy a hacer deporte pero en casa, no me apetece salir de mi casa estoy recluida de verdad bueno eso os iré poniendo otros estudios de mis días e intentaré cada noche enseñaros un poco lo que voy estudiando y eso vale es que necesito respirar ahí de verdad ya sé que os dije que no iba a ir al gimnasio y ayer no fui a cross y mañana no voy a ir pero es que necesitaba salir de casa y despejarme ayer y hoy por la mañana hoy es martes, ¿vale? tenemos el examen pasado mañana estaba como súper desconcentrada y en plan era como que tenía la cabeza muy y es porque me pasa mucho de exámenes porque es como que yo creo que es que paso tanto tiempo conmigo misma como que pienso en mil cosas a la vez no sé, estoy como más creativa en esta época y es algo que me molesta mucho Porque no puedo como darles vida, digamos, a esas ideas o ponerlas en marcha Entonces es algo que me acaba distrayendo mucho y mi cabeza, en plan, en otro mundo O sea, es que es horrible Y he dicho, necesito correr un poco y despejarme y eso que he hecho Y hace súper buena temperatura mm. Venga va. ahí vamos Estoy un poco nerviosa porque... O sea, todavía me quedan... Son 12 bloques y me quedan cuatro por mirarme. Tres um, de ellos ya me los he mirado antes. En plan, no estos días, pero como las semanas de antes o los meses de antes. O sea, los tengo estudiados, se supone. Es sí. que un bloque es de cerebro, lo tengo sin subrayar Entonces, me agobias ese bloque, la verdad. Pero bueno. No sé, hoy a la mañana me he saturado. Sí. También pasa, chicos. Es que ya son muchos días en casa. ya me veo una carucha y...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 Eh, Sobrellando los dos temas el último día, eh, tengo miedo de verdad. Taking you in this moment. come get close like you your own your Rachel, you want more of all this love, you'll be your name. Release all of your burdens. It's been me, you'll be such a Take a lot of you clothes off, just relax you to survey. Oli, eh. Siempre me los vídeos igual Bueno, pues estoy súper cansada O sea, eh, esto sí he dormido Poquísimo, bueno poquísimo Sí, para mí sí o sea, He dormido como entre 6 horas 6 horas y media Es que yo creo que ningún día he llegado a dormir 7 Hoy he dormido 6 Es que sí he llegado a 6 Es que horrible Es miércoles, son las 11 y 18 Me voy a la cama porque mañana tenemos el examen eh, y Hoy me he terminado. ¿Dónde está? Hoy he terminado el libro que estaba leyendo. Que bueno, me ha costado bastante leerlo porque estaba leyendo eh, otros más a la vez. Lo empecé yo creo que a finales de octubre o algo así, o sea que dos meses y Pero bueno, hablaremos de él libros. Aunque bueno, por Instagram ya os habré subido alguna historia. Tengo muchas ganas de empezar otro libro, pero es que ahora me he estado leyendo otros dos, aunque no sean novela. Y creo que los voy a terminar antes de empezar con otro. Y bueno. Vale, sí, el examen. Eh, no sé cómo lo he hecho, pero eh, pff, me ha dado tiempo para repasarme todo. O sea, no hoy, no, hoy. no ni, he ni terminado de apuntar lo que he hecho hoy, pero hoy he repasado muchísimas cosas. Bueno, me he estudiado los 12 temas de digestivo que me quedaban. En realidad, o sea, durante estos días he ido subrayándolos. Y hoy he subrayado el último tema y me los he estudiado los 12. O sea que... No sé cómo va a salir esto. Estoy, eh, tengo mucho miedo. A ver, o sea, es que le, yo creo que tampoco lo llevo mal. Lo que pasa que, es que mirad que qué semejante de Stone. ¿eh? Ahí va, ¿vale? O sea, hola. Es que no es normal esto. ¿eh? O sea, mi mano. ¿Qué? Gran tocho y además es que eso, es, que es muy, muy intenso el tocho, ¿sabéis? Vamos a hacer para la miniatura, ¿vale? Bueno, A ver, hay bloques que me los he mirado varias veces en lo la, largo del cuatrimestre. Yo creo que hay bloques que llevo bien, otros que llevo. Medias, entonces bueno, estoy un poco nerviosa. Es que espero probar porque he estudiado un montón. O sea, necesito probar esta asignatura porque me lo merezco, sinceramente, me lo merezco. O sea que sí, eh, no sé qué no sacaría, pero a veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos que un 5 son 6 créditos. Y eh, de verdad, o sea, yo en ningún momento de mi vida hubiera pensado que yo iba a decir esto, pero es que es verdad, o sea, en plan. Sí, queda rabia, como ver si sacas una mala nota, aunque hayas aprobado, porque dices, jo, con todo lo que me he currado, pues, como queda rabia igualmente, pero dices, eh, prefiero aprobarla que suspenderla, ¿sabes? Entonces, es mejor no quejarse. Pero bueno, sí, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y nada, mañana hablamos, ¿vale? Me voy a ir a dormir porque es que el examen es a las 8 y voy a coger. Eh, Solo coger bus, hay 20. Pero pues es que voy a ir a muy justo me no, voy a llegar a menos 10 pero si se atrasa el bus me voy a poner nerviosa así que voy a coger el topo de menos 5 me cojo topo luego bus y me medio estoy en la uni y, y así pues tengo media diarita para, para repasar algo odio, odio los momentos antes de los son horribles pero probablemente mañana no grabe nada hasta después o si, sí? no sé, sí. bueno, gracias voy a decir, una vez que estoy eh, nerviosísima, la verdad y tengo mucho sueño Hola, ha sido un examen horrible. Eh, acabo de llegar a casa, son las 11, hemos quedado para comer. Pero gente quería dormir un rato antes de comer. Yo, desde luego, que dormir no, pero eh, pues iré a encuadernar. Igual me compro un libro así de, de capricho porque es que me lo merezco. Lo siento, me lo merezco. Pues es que no entra ni aquí, no, no cierra estoy agotada de verdad, o sea, agotada he luchado un montón en este examen o sea, siento que me ha estrujado el cerebro no sé si me queda alguna neurona ahora mismo estoy contenta, creo, no lo sé o sea, ha sido un examen muy difícil, la verdad pero lo he luchado y creo que lo he luchado bastante bien pero evidentemente he hecho muchos fallos. En, plan, en el último momento es como que he cambiado una respuesta. He salido y he dicho, nah, la había puesto bien y la he cambiado. No hay que hacer eso, chicos. Pero es que yo lo hago, lo siento. No puedo evitarlo. Pero es que hay otra que he cambiado y la he puesto bien y la tenía mal. Así que bueno, una por otra. No sé. Eh, espero probar, la verdad. Sí. O sea, sí, a probar sí. Yo creo que lo he hecho bien para probar. Lo que no sé es la nota. Cuando salgo del examen es como que no tengo ni idea de la nota que voy a sacar. Pero a medida que va avanzando un poco el tiempo, en plan, a medida que van pasando los días, como que ya me despejo más la mente y como que me puedo hacer una idea. Pero ahora mismo no tengo ni idea. Y bueno, nada, aquí, segundo examen, segundo vídeo terminado, espero que os haya gustado. Y, y nada, que gracias por acompañarme en el sufrimiento. De verdad es que esto es un sufrimiento tremendo. Uff, qué ganas de terminar. Y es que todavía estamos a 22 de diciembre. Que por cierto, no os lo dije ayer, fue un día súper triste. Súper, súper triste porque fue Santo Tomás Y eh, bueno, si no sabéis del país vasco Pues no sabréis lo que es Santo Tomás Pero es que es la mejor fiesta del año O sea, tú te pasas el día be Bebiendo sidra y comiendo chisterra Con tus amigos, por ahí Y hay muchísimo ambiente, llevas vestido de casero En plan, es que no, es que es mi fiesta favorita Te vas encontrando con todo el mundo Y es eh, el cuarto año que la pierdo Sí, cuarto año, o sea, es que en serio Bueno, con eso Así <risas> que sí, cierto